La negociación institucional es un término amplio que se refiere a la compra y venta de grandes cantidades de activos por parte de instituciones como corredores de bolsa. Fondos de cobertura y bancos. La negociación institucional se diferencia de la minorista en que estas instituciones suelen tener más capital, mayores requisitos de liquidez y una tecnología más sofisticada. Además, los operadores institucionales suelen tener acceso a mejores precios debido a su tamaño y recursos. Pueden aprovechar las ineficiencias del mercado tomando posiciones más grandes que los operadores minoristas o el público en general. Esto les permite beneficiarse de los movimientos de precios a corto plazo, lo que se conoce como arbitraje. Otra ventaja de la negociación institucional es que a menudo pueden negociar en varios mercados, como el de acciones, el de deuda pública, el de materias primas, el de divisas, etc., lo que les permite aprovechar las correlaciones entre mercados. Esto significa que cuando un activo experimenta una subida de precios, otros activos pueden experimentar subidas, bajadas de precios similares o bajadas y aumentos. La negociación institucional implica operaciones financieras grandes y complejas ejecutadas por un grupo de Empresas u organizaciones. Por su naturaleza, los inversores institucionales son muy diferentes de los operadores individuales porque tienen acceso a un mayor capital y a herramientas de negociación más sofisticadas. Los operadores institucionales utilizan sus recursos para comprar y vender grandes cantidades de acciones, divisas o materias primas en un intento de obtener beneficios. Suelen trabajar con grandes bancos, fondos de cobertura, fondos de inversión y fondos de pensiones. A diferencia de los operadores individuales, los institucionales tienen muchas ventajas. En en primer lugar, disponen de importantes recursos. Por ejemplo, las instituciones pueden invertir en valores tanto en acciones como en deuda. En segundo lugar, las instituciones pueden ser flexibles y adaptarse a las condiciones del mercado. En tercer lugar, las instituciones pueden realizar operaciones de gran volumen cuando necesitan comprar o vender grandes cantidades de activos rápidamente. En cuarto lugar, las instituciones pueden ejecutar operaciones complejas que los operadores individuales no pueden realizar por sí mismos. Todas estas ventajas dan a las instituciones una gran ventaja sobre los operadores individuales y les permiten obtener potencialmente mayores beneficios. Sin embargo, también hay algunas desventajas asociadas a la negociación institucional que los operadores individuales deben conocer. En primer lugar, el tamaño de una institución significa que sus decisiones tendrán un mayor impacto en el mercado que las de un operador individual. En segundo lugar, las instituciones pueden tener menos flexibilidad a la hora de realizar operaciones, ya que sus estrategias deben ser aprobadas por los reguladores antes de poder ser ejecutadas. Las grandes instituciones Instituciones financieras y los fondos de cobertura suelen utilizar la negociación institucional para realizar operaciones complejas, como la creación de mercado o el arbitraje. Sin embargo, la negociación institucional no es lo mismo que la negociación minorista, que se refiere a la compra y venta de acciones, bonos, materias primas y otros valores por parte de inversores individuales. Los operadores institucionales suelen tener la tarea de obtener beneficios ajustados al riesgo para sus organizaciones. Mientras que los operadores minoristas tienen como objetivo maximizar los beneficios para sí mismos, aunque ambos tipos de operadores pueden tener éxito, es importante entender las diferencias entre ellos para estar preparado para cualquier tipo de operación que usted decida realizar. Estas son algunas de las principales diferencias entre el comercio institucional y el comercio minorista. También se le conoce como negociación en Wall Street, aunque puede tener lugar en cualquier parte del mundo. Estos operadores institucionales suelen ser grandes empresas que necesitan liquidez en su cartera de valores. Utilizando diversas estrategias para comprar y vender acciones, bonos, materias primas, fondos cotizados, ETF y opciones con el fin de satisfacer sus necesidades de liquidez. Los operadores institucionales también pueden ser fondos de cobertura, fondos de pensiones, dotaciones compañías de seguros y fondos soberanos. Un inversor institucional puede financiar sus actividades con una elevada cuota del mercado de capitales o a través de inversiones directas en empresas de capital privado o de capital riesgo o mediante la participación directa, por ejemplo, como accionista en una empresa privada. Además, los inversores institucionales también pueden utilizar su posición para influir en el precio y la estructura de los valores, por ejemplo, utilizando derivados diseñados para influir en el precio de las acciones y los bonos. Los inversores institucionales están expuestos a más riesgos que los inversores individuales debido a la naturaleza de sus modelos de negocio. Por ejemplo, tienen que cumplir normas estrictas sobre los límites de propiedad, los límites de préstamo y las limitaciones de negociación. También están más expuestos a la volatilidad del mercado que los inversores particulares porque es más probable que mantengan grandes posiciones en un solo valor. Compran y venden valores en grandes cantidades y suelen negociar a diario. Los operadores institucionales invierten en acciones públicas, acciones ordinarias y preferentes, bonos, materias primas, fondos cotizados y otros instrumentos financieros. Buscan oportunidades de rendimiento y potencial de crecimiento a largo plazo. Los inversores institucionales buscan una amplia gama de oportunidades de inversión, entre las que se incluyen empresas con sólidos fundamentos, baja volatilidad, Tendencias de crecimiento constante y valoraciones atractivas. Los principales objetivos de los inversores institucionales son aumentar la rentabilidad de la cartera y diversificar el riesgo. Además, pueden mantener posiciones más pequeñas que los inversores minoristas para obtener exposición a diferentes sectores del mercado o para minimizar el riesgo de la cartera. Los operadores institucionales pueden ser inversores a corto o a largo plazo. Los operadores a corto plazo buscan el movimiento de los precios durante un periodo de tiempo específico, mientras que los inversores a largo plazo pueden mantener posiciones durante periodos de tiempo más largos. El término comercio institucional se refiere al comportamiento de grandes y sofisticados inversores que agregan sus inversiones para aprovechar las ineficiencias del mercado. Los inversores institucionales suelen disponer de un gran capital y un fuerte deseo de obtener altos rendimientos. Están dispuestos a pagar una prima por las acciones que consideran infravaloradas o que creen que tendrán un rendimiento superior al del mercado en su conjunto. Al reunir su dinero, los inversores institucionales pueden acceder a información importante sobre el sector en el que invierten. Por ejemplo, si una nueva empresa farmacéutica busca capital para invertir, un inversor puede decidir ponerse en contacto con uno o más accionistas institucionales existentes antes de hacer una oferta. Los operadores institucionales también tienen el poder de influir en los precios de las acciones vendiendo grandes bloques de acciones. Al hacerlo, pueden ayudar a determinar si el precio de una empresa está significativamente sobrevalorado o valorado en relación con su valor intrínseco. La mayor ventaja de los inversores institucionales es su presencia física en Wall Street. Esto significa que, a diferencia de lo que ocurría hace unas décadas, pueden comprar y vender vender grandes cantidades de acciones y bonos, y a menudo tienen la capacidad de mover los precios en una dirección específica. Cada día, los inversores institucionales compran índices bursátiles y fondos que siguen esos índices. También invierten en empresas individuales en nombre de sus clientes. Y cuando se trata de los inversores institucionales más conocidos, como los fondos de pensiones y los fondos de inversión, el flujo de dinero que entra y sale de esos activos suele ser significativamente mayor que el flujo de dinero que entra y sale del precio de una sola empresa. En consecuencia, los inversores institucionales pueden desempeñar un papel decisivo en la vida y la muerte de una empresa, ya sea una pequeña empresa emergente o un gigante corporativo establecido.